Estoy en Logroño. Pues he venido a Logroño para trabajar en el CINTIC, para dar clase. Es el Centro Nacional de Formación. En nuevas tecnologías. Es el tercer año consecutivo que vengo aquí a dar talleres. Los dos años anteriores era sobre curación de contenidos y este año es sobre YouTube. Es curioso y muchos os preguntaréis que por qué yo doy clases y talleres sobre YouTube sin llegar a tener siquiera 400 suscriptores. Yo todavía tengo mucho por recorrer en YouTube. Quizás tampoco sea tan malo que yo dé clases de YouTube porque lo estoy estudiando mucho y también estoy en una posición en la que la gran mayoría de las personas que vienen a verme, que vienen a los talleres, es la misma posición en la que están ellos. Canales que no han comenzado, con pocos suscriptores y que quieren crecer. Lo mismo que me pasaba a mí hace 3-4 meses. Un canal que yo todavía no había explotado y que ha pasado de 15 suscriptores a casi 400, un 2.500% de crecimiento Así que nada, aquí estoy, en Logroño, con un taller de YouTube. Os da la impresión de que no hay nada, pero es que vamos a entrar por el tejado, porque el edificio del Cintic está por debajo del nivel de la calle. Está metido en una vaguada. Ahora lo vamos a ver. Pues aquí está, estamos en el tejado, es por donde entramos y aquí lo veis, wow es un edificio espectacular vamos a ir bajando por la rampa Este era un poquito el nicho a donde nosotros queríamos llegar, gente que realmente utilice esto, que haga video marketing. Eh, tengo ciertos trucos, es muy importante los vídeos relacionados que aparecen en YouTube, cuando tú ves un vídeo siempre te, te da sugerencias, tienes que intentar lo más posible que seas tú. ...el que estés en esa sugerencia... ...hay una ventaja de posicionar en YouTube... ...que es que cuando tú posicionas un vídeo en YouTube... ...también se posiciona en Google... ...y es probable que aparezcas en Google más rápido... ...que con otro elemento... ...de qué sería vuestro canal de YouTube... ...qué aportaría, ese gen de la creación... ...qué es eso que ahora no existe... ...que ahora lo vais a crear... ...que sea original y único... ...porque sois vosotros el que lo vais a contar... ...me gusta mucho eh, YouTube... ...por el hecho de que muchas veces... ...sobrepasa las cosas que tú presupones que deberías de hacer... ...sobre todo a nivel de comunicación... ...hay nichos en los que incluso para estratos de edad altos... ...YouTube puede servir para algo, YouTube puede aportar alguna cosa... ...yo creo que sí, lo que pasa es que hay que saber encuadrar esto bien. Al final mi propia experiencia personal con mi canal de YouTube... ...que todavía es muy pequeño... ...que no tiene mucho movimiento, que no tiene muchos seguidores... ...en realidad es muy satisfactoria... ...porque es una manera en la que yo tengo de expresar... ...las cosas que yo quiero, que a mí me gustan... ...yo quiero enseñar a la gente a utilizar internet... ...y que haya un estilo de vida... ...que tenga que ver con internet... ...y aprovecharlo de manera útil... ...tanto para el online como para el offline... ...y eso para mí es muy importante... ...porque consigo a través del canal... ...transmitir eso... ...¿qué es lo que tú quieres transmitir? qué es lo que tú quieres contar, dónde nos ponemos entonces. Si a ti te sirve el tema audiovisual para contar esas cosas, hazlo, hazlo porque tienes una gran oportunidad. Pues para mí es un placer trabajar en el Cintic, dar clases aquí, las aulas están muy bien, es un centro de referencia. Les indica que aquí en Logroño es un buen lugar para aprender. Y por mi parte también es un buen lugar para enseñar.